Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información. Empezamos con los titulares. Noticiero Ciudadano. Gobierno Nacional espera erradicar analfabetismo en su totalidad hasta el año 2019.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 Desde esta universidad formadora de docentes, el mandatario presentó el informe de la situación de la educación media y superior en el país.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 Una delegación ecuatoriana de educación propuso la creación de cátedras que impartan valores y ética para frenar los niveles de corrupción en el país. Esta propuesta se realizó en la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción en Viena, Austria. El gobierno participó de esta cita, impulsada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Durante el debate se planteó la posibilidad de fomentar la lucha contra la corrupción desde las aulas, las buenas prácticas, el civismo y la ética, que son los principios que desea fortalecer el gobierno y valores que incluso fueron expuestos por el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El subsecretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, mencionó que la idea es articular con los organismos internacionales para crear cursos de nivelación en los temas mencionados. Esta iniciativa estaría a cargo de la UNESCO, la Universidad Nacional de Educación UNAE y la Universidad Central del Ecuador, UCE. Además, se pretende fortalecer la red universitaria de ética del Ecuador y los espacios que promueven la honestidad, así como también incluir en la acreditación de las universidades un indicador sobre mecanismos de transparencia y valores. El primer mandatario, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Carondelet a José María Álvarez, presidente ejecutivo de Telefónica. Los detalles a continuación.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 Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass. Inicio de Espacio Promocional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 se generan normalmente. La misión de la eh, Comisión de Desarrollo Económico Productivo no termina en esta visita, vamos a seguir convocando para conocer eh, qué pasos se han dado. Es importante también eh, formar un equipo. Aquí somos todos ecuatorianos y vuelvo a repetir lo que dije ya en días pasados. Este es un programa técnico y tiene que ser manejado desde esta óptica. No debemos dejar...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 De estas, 21 han sido ya sentenciadas y 229 fueron destituidas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador cuenta con una norma técnica relacionada a la implementación de sistemas de gestión antisoborno en las empresas y organizaciones. Según el Ministerio de Industrias y Productividad, mediante dicha norma el país marca otro hito en la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Ecuador registra avances en la lucha contra la corrupción. Muestra de ello es la norma técnica ecuatoriana ISO 37001 relacionada a la implementación de sistemas de gestión antisoborno. El Ministerio de Industrias y Productividad señaló que este instrumento se identifica con la política del gobierno nacional de combatir la corrupción en todas las instancias gubernamentales y realizar gestión pública con total transparencia. La norma ISO 37001 especifica los requisitos y proporciona orientación para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión contra el soborno. Las normas ISO proveen soluciones y beneficios para casi todos los sectores de actividad, incluida la agricultura, construcción, ingeniería, mecánica, fabricación, distribución, transporte, entre otros, que son considerados dentro de esta propuesta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 El Ayuntamiento de Lisboa refuerza las medidas de seguridad en la vía pública tras los atentados de Cataluña. Se protegerán las zonas más concurridas como el céntrico barrio de Echeado, la comercial Rua Augusta y el monasterio de los Jerónimos... ...en donde se colocarán volardos para dificultar la circulación y obstáculos móviles para que no molesten en el supuesto de que sea necesario alguna intervención de urgencia. Detendrá los coches, aunque no puedes evitar que ocurran sucesos como los de estos días... Es muy fácil acceder aquí. No puedes parar persona por persona, así es que creo que es una buena idea no tener coches circulando por aquí. Ya el pasado jueves, tras conocer el ataque en la Rambla, el primer ministro Antonio Costa dijo que no había ningún indicador de riesgo para aumentar en Portugal el nivel de alerta antiterrorista que se mantiene en moderado. Tras los atentados en Cataluña, la comunidad española y marroquí guardan las distancias en Ripoll. Superar cuanto antes la situación es la principal tarea del alcalde. Nadie se imaginaba que unos chicos de allí pudiesen hacer algo así. Ahora el miedo y la desconfianza han hecho su trabajo. Seguro que afectará a la convivencia, A menos a corto plazo, porque la gente... Somos así, ¿no? Yo particularmente te podría decir que yo no, pero en realidad las personas somos así. Cuando pasan estas cosas, la gente, nos volvemos más desconfiados, evidentemente nos volvemos más desconfiados. Por el pueblo han aparecido diversas pegatinas en paredes en el que figura escrito Basta Islamización, Cataluña Catalana. Una situación que preocupa a muchos otros vecinos que han organizado una reunión para buscar soluciones con respecto a los brotes de islamofobia. El pulso entre Estados Unidos y Corea del Norte salpica a China. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el martes la imposición de sanciones económicas sobre más de una docena de personas y entidades chinas y rusas por su colaboración con Pyongyang. Una medida a la que ha respondido el gobierno chino que asegura tener capacidad de solucionar los asuntos internos conforme a sus leyes. Lo que ha hecho Estados Unidos no ayuda a la resolución del problema y no beneficia la confianza mutua y la cooperación entre China y Estados Unidos. Pedimos a Estados Unidos que ponga fin a este error y a corregirlo. La tensión entre Washington y Pyongyang parece haberse rebajado en las últimas semanas. Sin embargo, corre el riesgo de reactivarse ya que Washington y Seúl comenzaron esta semana maniobras militares conjuntas en la península coreana. Además, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ordenó este miércoles la producción de más motores de cohetes y cabezas de misiles. Queridas amigas y queridos amigos, aquí concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana con más información. Una excelente noche. Tele Ciudadana, tu voz, tu país.